Hola, hola, bienvenido a mi canal. Acá en la parte final, tercera parte de este tutorial de Google Classroom para profesores. Habíamos dejado algo pendiente. Quiero explicar con más detalle, cuando hago un trabajo de clase, crear una tarea. ¿Qué es esto? La guía de evaluación o rúbrica. Digamos que vamos a evaluar una presentación de nuestro alumno. por lo cual voy a crear una plantilla vacía, voy a configurar para que cada alumno tenga una copia de esto. Recuerden que esto es para garantizar que cada uno tenga su copia y yo tenga acceso una vez que cree la tarea eh, en todos los trabajos. Y así yo puedo ir corrigiendo en el camino, haciendo una preevaluación, dando sugerencias y no necesito que los niños me las entreguen para encontrarme con la sorpresa final. Puedo definir para varios cursos un puntaje máximo, una fecha de entrega, un tema, pero vamos a trabajar en este momento con las guías de evaluación. Tengo tres opciones, crear una, crearla, reutilizar una que ya he creado e importar una hoja de cálculo. De hecho una colega me envió una en la mañana así que después la vamos a, a mostrar. Vamos a crear una guía de evaluación bueno acá me pide el título el criterio, la descripción del criterio y los niveles tengo un ejemplo digamos que estamos evaluando para resumir la calidad de la presentación y el dominio del contenido para no escribir todo Entonces aquí pega fácil, copiar y pegar vamos a calidad de la presentación vamos a copiar la descripción el criterio y vamos a ingresar los niveles que son excelente, bueno, regular y deficiente. Entonces, cuatro puntos para excelente, tres puntos para el bueno, dos puntos para regular y un punto para deficiente. Acá una acotación. Siempre está la duda de si colocar o no un puntaje cero. Pero eso depende del descriptor. Por ejemplo, si estoy evaluando eh, tono de voz y el alumno no habló durante toda la presentación, correspondería a su Pero esa discusión siempre se ha dado, así que vamos a omitirla en este caso. Entonces dejemos del 4 al 1 Ahora voy a ingresar la otra Que es el dominio del contenido Y acá un, un truco No tengo que hacer todo de nuevo Yo aquí tengo la opción de duplicar el anterior Entonces acá tengo dos veces lo mismo Me ahorro colocar nuevamente los niveles Y simplemente modifico El criterio Y modifico su descripción Para no Gastar tanto tiempo en esto ¿Ya? Para ahorrarse trabajo ya, solamente esos dos. Tengo un total de ocho puntos. Entonces, digamos que tengo creada mi guía de evaluación o rúbrica Y aquí colocamos ocho puntos. Ahora, ojo. Tengo la presentación, el título de mi trabajo, la, la explicación. Tengo la presentación en blanco para que ellos trabajen, para cada alumno. Puedo configurar esto. Y tengo mi guía de evaluación. Voy a crear la tarea. Lo que acabamos de hacer no fue... ...mandarle esto al alumno en formato digital. Es algo más productivo para nosotros. Porque miren ...si yo voy a mi tarea... ...digamos que estoy en la clase y quiero evaluar... ...la presentación de Gonzalo, alumno. miren lo que aparece acá. Tengo mi rúbrica digital. Yo puedo ir pinchando acá. Si dejo cursor me muestra el criterio de nivel o, si quiero ver directamente el trabajo, porque lo estoy proyectando ahí en, en la pizarra, lo puedo hacer acá y aquí me va mostrando el tiro puntaje final según lo que yo voy calificando le puedo agregar un comentario felicitaciones o oh, faltó esto, por eso no tiene puntaje máximo, y lo publico pero en este caso publicar es como dejarlo guardado el alumno no tiene esto hasta que yo se lo devuelva. Y esa es la diferencia. Así que cuidado con eso. Por lo tanto, yo me ahorro andar imprimiendo este, esta rúbrica, llevando mi carpetita a la sala, con el peligro que se doble, que se manche o que se me pierda. ¿Ya? Uno siempre se lo entrega ahí a los alumnos, pero siempre es bueno quedarnos con una copia. Y aquí tenemos una copia, tanto de mi Classroom como, la, como en la cuenta de ellos. Aparece acá. Así que esto nunca se va a guardar. Así que una muy buena opción, ¿no? una muy buena herramienta que trae ahora Google Classroom. Por ejemplo, y el último caso, digamos que estoy en clase de deporte y quiero evaluar la clase del día martes. ¿Ya? Simplemente vengo acá y eh, Miss Sandra Leonel y me facilitó esto, una que trabaja en ellos en su clase de deporte. y tengo ya en una hoja de cálculo esto armado entonces ya no tengo que escribirlo lo tenía guardado así que está listo ya están los descriptores, los criterios los niveles, todo se guarda puntaje máximo es 15 así que colocamos acá 15 y creo la tarea por lo tanto ellos, si están en su clase pueden estar con el computador eh, con su tablet, su teléfono pinchan acá la clase de deporte van a evaluar a Gonzalo y lo van calificando muy rápidamente y esto se registra y se entrega. Recuerden que esto se puede exportar a una hoja de cálculo, se puede descargar para trabajar después. Y esto siempre queda, queda guardado. Entonces, en resumen, el tema de las rúbricas es algo nuevo. Pero yo encuentro que es muy bueno porque nos ahorra papel. Estamos en una época compleja y hay que cuidar esa materia prima. Y la garantía que acá me queda guardado no se va a modificar, no se me va a perder. Es una muy buena opción. O sea, en resumen, ¿qué vimos en los tres tutoriales que publiqué hoy? Tenemos el tablón, que es el muro, trabajo de clase, que están todas las tareas, y vimos un detalle particular de lo que trabajamos en este tutorial, que son las rúbricas. Personas, que están los profesores, co eh, y mis alumnos. Aquí faltan muchos alumnos. Y las calificaciones. Ya como recién hicimos un trabajo, aquí aparece la nota de la presentación de Gonzalo Alum, mi libro digital de, de notas. Entonces, classroom es una muy buena herramienta para tener todo ordenado, para tener registro, para saber qué están haciendo nuestros alumnos, para facilitar su estudio en casa, para el control parental, hacer cuentas. Google Education. Son cuentas educativas, por lo tanto estas cuentas tampoco llegan a spam, por ejemplo. A diferencia de una cuenta Gmail que sí podrían llegarle comerciales. Así que espero que les haya gustado, que le haya servido cualquier cosa. Tiene mi correo, me puede mandar un mensaje directo, ningún problema. Yo creo que haremos más tutoriales, pero ya cosas más específicas. Me interesa explicar las herramientas que trae Drive. Por ejemplo, lo que es un documento. Una hoja de cálculo, una presentación, el chat, que ahora, eh, por el tema del coronavirus, ha servido un montón. Y los formularios, que vimos en el tutorial número 2, que sirve un montón y una muy buena herramienta. Y aquí tenemos nuestro Classroom. Así que les dejo la invitación. Como les dije, esto es probar, probar, ver qué nos sirve, lo que no. Eh, Buscar siempre la mejor herramienta. Esto es muy ordenado, muy fácil de trabajar. En el computador, la tablet, el, las aplicaciones para el teléfono, eh, así que es muy rápido y fácil de comunicarse con nuestros alumnos. Que estén muy bien. Gracias por ver este video. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chao.